Vamos de regreso en esta oportunidad con el champion simulator con unos compatriotas y en esta oportunidad estaremos mostrando las nuevas mascotas que del nuevo mundo con esta nueva actualización que ya finaliza el mundo del espacio se están presentando las nuevas mascotas mira papus estas son las tenemos toditas ya no hubiese grabado este video antes pero pues unas complicaciones así que pues veamos está tirando la común, Papus El sana ya está llenando la otra común, este es el Penitadio Le buscamos una que esté normalmente normal No, solo me salieron de, de la Shiny <risa> Solo me en Shiny, no no puedo mostrar una normal Pero que pues, se está también dando un poquito más Tenemos el Mundur El Dead action El Ida Scorpio y 1289 que hay de la Scorpion King Está bonito el diseño, eh no, vamos al Epa. Celos, bueno, entonces espacio Epa Tenemos celos ya sería el espacio Ya la finalizando La hojita Siendo como unos 7, unos 9.9 poder Quería yo Y la mascota Está valiendo un Total de 200 de cada huevo No pasa que no bueno, la tengo que Aquí está. Scorpio Ya nomás la belleza que está dando la legendaria El coiris Uf, hola Bueno eso sería todo por la mostración de la actualización Dentro de poco tal vez metan algo nuevo de Halloween